¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a nuestro en vivo. Hoy vamos a hacer un hermoso rosario en India Glass. Miren, vamos a hacer este rosario con Indian Glass. Vamos a, usar, vamos a usar los dijes también de Carol con baño. Vamos a usar dorados, dijes dorados. Vamos a usar una cruz, la que ustedes prefieran. Vamos a usar cuatro separadores, también de su preferencia. Vamos a usar un crucero. Las tijeras dragón, pueden ser estas o las más grandecitas. Vamos a usar... 55 Indian glass un pitillo preferiblemente que sea delgadito y vamos a usar eh, cordón taiwanés 0.8 milímetros Entonces vamos a empezar a elaborar nuestro rosario Vamos a utilizar un metro y medio aproximadamente de nuestro cordón taiwanés de. Ay, miren, este cordón taiwanés de 0.8 milímetros. Vamos a utilizar este cordón. Entonces, metro y medio aproximadamente de este cordón. Miren, este es el crucero que vamos a utilizar. Y bueno, este es el crucero. Estos son los separadores. Estos son los separadores que vamos a utilizar. Vamos a utilizar cuatro separadores el crucero y esta es la cruz que elegimos, miren, esta es la cruz que elegimos, entonces vamos a iniciar, separamos nuestros Indian, vamos a ponerlos acá, vamos a hacer primero la primera decena de nuestro rosario entonces vamos a coger acá 10 vamos a coger acá 10 india estos son los primeros que vamos a utilizar vamos a pasar vamos a coger el crucero así y vamos a pasar por acá el cordón miren lo paso por acá y con nuestro pitillito ponemos así el pitillo me ayudo con este dedito a sostener noñita a sostener los cordones que no se muevan y miren lo que hago le doy una pasada dos pasadas, tres pasadas, lo paso para acá y la punta del cordón la meto por el pitillo y muy despacio, miren, muy despacio voy haciendo este movimiento, voy girando para sacar el pitillo y acomodar nuestro primer nudito miren. lo voy corriendo me voy ayudando acá y voy haciendo le presita así chum. saco el pitillo con nuestras cijeras dragón cortamos este pedacito pequeño y nos ayudamos con la candela para quemar esa puntita. Entonces vamos a meter las primeras 10 Indian Glass. Vamos a meter las primeras Indian Glass. Entonces las vamos pasando. Una, dos, tres. Cuatro. Las indianglas son, son increíbles, no cambian de color, vienen en unos colores demasiado lindos, unas formas hermosas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Pues, Vamos a ver si ya están los pies. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hacemos la primera decena del rosario. Entonces miren, acá está el crucero, la primera decena. Y nuevamente usamos el pitillo y vamos a darle vuelta. 1, 2, 3, 4. Giro acá por encima, y lo paso así, despacio, para que nos quede bien, y vamos girando, vamos haciendo cita como acomodando el nudito, entonces hicimos ya nuestra primera decena, y ahora vamos a poner nuestro separador. Entonces, miren, los separadores son de su preferencia. Pueden usar, pueden usar eh, como separadores estos, o pueden usar también Indian como separadores. Nuevamente cogemos el pitillito y el cordón y hacemos los nudos, 3, 4, giro y vuelvo y paso el cordón, despacio vamos dando vuelta, vamos dando vuelta vamos a meter nuestra segunda decena, ¿tienen preguntas hasta el momento? Eh, el día de hoy estamos realizando un rosario en Indian Glass con herrajes religiosos, todos los productos los pueden encontrar en www.carolcho.co o también en nuestras tiendas físicas. La profe que nos acompaña hoy es Sonia Cáceres, eh, ella también brinda clases con nosotros si quieres puedes dar la información de tus clases tenemos clases presenciales en cali en, el, en la tienda del sur los días martes y miércoles de 2 a 5 de la tarde estamos en, en la tienda de carol del sur y estamos enseñando todas las técnicas uh -huh. Eh, la profesora Sonia se especializa o creo que es lo que más te gusta hacer de accesorios religiosa. en línea religiosa. Pueden también ver su, sus cuentas de Instagram para que se antojen de todo lo que ella puede enseñarles a hacer y también vende sus propios accesorios. Pueden visitarnos en Sonia Cáceres, Rayal piso, accesorios y Sonia Cáceres raya al piso masterclass. Uh -huh. Entonces, miren, hacemos nuevamente otro nudito. Es súper importante que no lo hagamos rápido para que nos quede bien. Me preguntan que si pueden utilizar otro herraje que no sea religioso. Eh, otro herraje, en pero en, o sea, como crucero, lo, sí, o sea, si sí consiguen la forma, porque como es, es lo que estamos haciendo en este caso es un rosario, por eso lleva este crucero y pues sí es religioso, pero si encuentran algo que no sea religioso y lo desean usar, claro, lo pueden usar. Uh -huh. Ya es cuestión de gustos. Pasamos nuevamente, separador, este lo podemos, estos separadores los podemos reemplazar por Indian, por Indian Glass, eh, acá en, en Carol hay una variedad de, de Indian Glass, entonces pueden, pueden combinarlo como deseen. Bueno, con nosotros lo encuentran con el nombre de Indian Glass o vidrindu es el mismo insumo, solamente que lo pueden encontrar en esos dos nombres. En los dijes cambian de color, es, depende del uso que les den y el cuidado, ya que estos son con baño en oro. Nosotros nuestro baño estándar que realizamos en Carol son en un pre-oro y un baño en oro como tal. Entonces puede ser que te dure un poco más, pero depende mucho del cuidado que tú les des que no los sumerjas al agua, ni a la piscina, ni al mar, que los guardes por separado. Es muy importante el, el cuidado, pero sí te pueden durar un buen tiempo. También es súper importante que no hagan ejercicio con, con, estos, con estos herrajes, ¿no? con los herrajes que se manejan, que tienen baño, ya que pues pueden durarles menos. Uh -huh. Carmen, nosotros estamos ubicados en Colombia, pero realizamos eh, envíos a nivel internacional. Y la profesonia también realiza clases virtuales. Doy clases virtuales y clases presenciales en la tienda, en la tienda de Carol, en las tiendas de Carol del, de, de Cali. Uh -huh. Y las clases virtuales son clases en tiempo real, no son clases pregrabadas. Entonces... Son muy parecidas a, es, a esta dinámica que estamos realizando hoy. Uh -huh, Sí. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola eh, y de una vez les vamos contestando. Entonces, miren, vamos por la tercera decena del rosario. Profe, me están preguntando por tus pulseras. Bueno, estas pulseras son también con Indian Glass Son demasiado, demasiado hermosas Son denarios, son denarios okay. La verdad es que estos son denarios Entonces, miren, son hermosos, son hermosos Esto es otro, otro, otro tipo de Indian Glass, otro diseño uh -huh. Todas este tipo de cuentas las tenemos disponibles en este momento? Todas están disponibles para que revisen la página Miren Todas estas Y esta es la que estamos haciendo en este momento Y esta también la, la enseño Y esta también la enseño uh -huh. Esta es en Miyuki en Miyuki. Es ya, demasiado hermosa en... También enseño Miyuki Entonces vamos a hacer otro nudo Otro nudo pasamos el cordón por acá y suave vamos a poner otro separador pero entonces, miren esto cuando pusimos los dos primeros separadores lo pasamos de esta forma, así pero, como vamos a hacer el otro lado del rosario, entonces vamos a pasar el, el separador diferente, miren. Para que él no nos quede al revés. Ay, no me quiero pasar. Ya. Entonces, miren lo que les digo. Acá, okay, más para allá. Uh -huh. Para que él nos vaya dando la forma. Para que quede como al derecho. Entonces, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, y paso acá. El cordón que estamos utilizando es, es hilo taiwanés, el código en específico es el 03880, así lo pueden encontrar en nuestra página, o también si van a las tiendas y preguntan por el código, las chicas lo tienen. Es de 0.8 milímetros. Uh -huh. Vamos a poner otra decena. Para los portagafas son como 60 centímetros, ¿cierto? Aproximadamente. Aproxima... Sí. Oh, pues, sí. Ya depende también si lo quieren, si los quieren más largos. Uh -huh. Pues esa es como la medida estándar que nosotros manejamos sí. para realizar. ¿Cuánto sacaste de hilo, profe, para realizar este Metro rosario? y medio. Saqué metro y medio. Entonces, miren que ya va tomando forma nuestro rosario. Entonces, acá nuevamente tomamos el pitillo, lo pongo acá y vamos a dar una, dos. paso por acá, y lo meto por el pitillo. si va a quedar guardado este live, lo vamos a guardar en nuestro feed y allí vamos a etiquetar a la profesonia para que puedan ir a ver todo lo que ella hace, ella se especializa pues en toda la línea religiosa y también da clases virtuales y clases presenciales en nuestra tienda del sur. Aproximadamente, profe, ¿cuánto puedes cobrar por un rosario de estos? Bueno, esto ya varía eh, en cuanto a los materiales, o sea, ya tendríamos que entrar a mirar costos de de los lo que se fue en materiales la mano de obra bueno todo el lo tiempo que, que te tardaste en hacerla sí, ya tenemos que sacar costo uh -huh. para mirar en cuánto se puede vender sí nosotros tenemos un video en nuestro feed también eh, fue un live con la profesora Faye en el que hablamos más a detalle de de cómo cobrar tus productos cuántas vueltas haces allí en el en, con el pitillo Cuatro, le doy cuatro vueltas. Entonces, miren, ya vamos al quinto. Vamos a hacer la quinta decena. Eh, nosotros, acá en Cali, damos clases presenciales en nuestra sede norte. Y en nuestra sede sur, eh, ya les doy las direcciones de cada una. Aproximadamente este rosario, ¿cuánto va a medir este? Eh, puede ser para mujer y para hombre, ¿cierto? Este ya depende de, Del gusto si, lo, si se puede también para mujer o para hombre Entonces miren Acá terminamos la última decena Acá tenemos nuestro crucero Y pasamos El Tomamos el pitillo, lo ponemos acá abajo y Bueno, nuestra sede en Cali Norte la encuentran en la avenida Quinta, número 25 N38, y la sede Sur, que es donde está la profesonia, que allá da clases presenciales, la pueden encontrar en la carrera 56, número 529, por eh, si quieren asistir a las clases. Cortamos, quemamos y está terminada la primera parte del rosario. Uh -huh. ¿Cuánto valen los materiales para hacer? ¿Cuánto valen los materiales para hacer uno? ¿Ya te tocaría revisar en la sí, página? y realizar la cotización porque estos vienen por unidad de medida. Por ejemplo, eh, nosotros para un rosario vamos a utilizar solamente una cruz, pero en este caso viene en presentación por seis unidades. Entonces ya tendrás que hacer una cotización completa. Lo mismo pasa con los separadores. Estos separadores vienen por diez unidades. Uh -huh. Y... El crucero viene por 12 unidades. Entonces, ya les tocaría revisar en la página. Porque hay unos cruceros que vienen menos cantidad. Lo mismo las cruces y lo mismo los separadores. Sí. Ya les tocaría revisar en la página. Y además mirar que los tenemos diseños. mucha variedad de separadores, de cruces, de cruceros. Entonces, pueden ver qué otras opciones les gusta más. Nosotros no tenemos por el momento tienda física en Medellín pero realizamos envíos nacionales bueno, entonces, miren terminamos la primera parte del rosario y ahora vamos a hacer la parte de abajo entonces pasamos el cordón pasamos el cordón y el, ay, el pitillo 1, 2, 3, 4, giro. Sí tenemos tienda en Barranquilla. En Barranquilla la puedes encontrar en la carrera 47, número 7435, local 2 igual en nuestra página www.carolcho.co van a ver un botoncito que dice tiendas o nuestras sedes allí van a ver todas las direcciones de nuestras tiendas con sus números de whatsapp para que puedan separar sus clases o realizar su pedido directamente con las asesoras de la tienda en cada, en cada ciudad realizamos domicilios desde la tienda entonces miren hicimos el nudo en la parte de abajo la parte de abajo del crucero y vamos a pasar un Indian Glass pasamos uno y hacemos nudo uno, dos tres, cuatro giro voy sacando el pitecho es primer nudo entonces paso ahora tres y envío. entonces uno dos y tres Nuevamente hacemos un nudo. Entonces, el primero, nudo, ahora tres, nudo, uno, dos, tres, cuatro. Giro acá y paso el cordón. Es súper importante también usar un pitillo así como el que estamos manejando en este momento, que sea delgado y corto, entonces, pasamos, aseguramos y vamos a pasar otra indiana, entonces pasamos la última y miren, 1 2 3 4 5 y en este paso ya vamos a poner la cruz, esta es la cruz que vamos a manejar, Ustedes pueden revisar la página, en la página a encuentran muchos diseños, muchos, muchos diseños de, de cruces, de cruceros, de separadores. Entonces, miren, paso acá y nuevamente vamos a hacer nudo. Entonces, con el pitillo vamos a hacer a pasar acá, 1, 2, 3, 4 y pasamos acá. Tienen preguntas y Ah, toca repetir el nudo. Ah, oh, no. Y cortamos. Y quemamos. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues el Indian Glass es una cuenta bastante resistente. Miren. Entonces, ah, la no, estoy quemando ajá. y no pasa, o sea. En serio, es increíble, la tienen sí. que, la tienen que, miren, o sea, le paso ahí, y... no son plásticas, ¿no? No, no son, no son cuentas plásticas y si pueden ver, adentro vienen como con unos brillos, como con unas laminitas es Un dato súper importante ser. de este insumo es que son pintados a mano entonces cada cuenta es elaborada básicamente a mano entonces ya podrán ver los diferentes diseños por eso es que no todas las cuentas tienen el mismo patrón por eso esta por ejemplo no tiene tanto brillo como la siguiente eh, no son hechas como a máquina entonces van a poder apreciar pues el arte a mano y no son plásticas como dice la propia también en nuestra página la pueden encontrar con el nombre de vidrio hindú así la pueden encontrar lo mismo estas miren estas son en forma de corazón pero si pueden ver no todas son iguales la forma no es igual y la lámina adentro tampoco o sea, uh -huh. pero se ven muy hermosas son muy finas son súper duraderas lo mejor es que vieron o sea les pasamos calor y no pasa sí. nada Carmen, para comprar desde el exterior por favor entra a nuestra página www.carolshop.com o también te puedes comunicar a nuestro WhatsApp ahí van a estar eh, nuestras asesoras para guiarte en tu compra ya te doy el número miren cómo queda el rosario es 3, 16, 17, 5, 41, 14, 11 3, 17, 5, 41, 14, 11 Por allí pueden hacer sus pedidos, ya sean nacionales e internacionales eh, Si tienen dificultades de pronto con la página o directamente por la página, también lo pueden realizar Miren cómo quedó el rosario, queda súper lindo uh -huh. Sí. También pueden encontrar otros tipos de diseño de vidrio hindú Pueden encontrar otros tipos de diseños de separadores, de cruceros eh, Y también de cruces Esto ya es a su gusto, pueden hacerlo de otro color Hay muchos diseños Aquí voy a levantar Colores y recuerden que la profesonia eh, ella realiza clases presenciales, no solamente eh, de línea religiosa, sino también de miyuki, de alambrismo. Eh. También, esto que creo que en el, en el envío anterior eh, les hablé, de que varias me estuvieron escribiendo: los prendedores en, en, en embroidery. Uh -huh. Podemos hacer muchas combinaciones, eh, diseños. Los diseños que ustedes deseen, las combinaciones que deseen. Podemos también jugar con la pedrería que le pongamos, según sí. el diseño. Y acá les muestro. Vieron que llegaron los nuevos cristales. Este solitario es con los cristales nuevos y con Miyuki. Queda súper lindo todo esto, con insumos de acá hasta cadenas de acá, el Miyuki, los drops... La, el cristal, lo mismo los aretes que tengo acá son con filigrana, los cristales, los settings Miyuki, se es ve súper lindo y la pulsera de Miyuki que me están viendo ahora uh -huh. todo esto lo pueden ver en las clases presenciales eh, pueden separar su cupo de las clases directamente por la, con la profe que le voy a dejar aquí el instagram de ella Recuerden que son, que son los martes y miércoles en la tienda del sur. Martes y miércoles de 2 a 5 de la tarde. Y enseñamos todas las técnicas. Miyuki, sutash, Alambrismo, Embroidery, Macramé. Vieron los, los broches nuevamente que son súper lindos y están muy de moda. También se pueden hacer aretes con esta técnica. Y es súper liviano. O sea, esto no pesa estos... Esto no pesa nada y queda súper lindo. Lo pueden usar en chaquetas, en bolsos, en mochilas, en camisas. Como quieran, lo pueden lucir. Sí. Los prendedores. Ahí ya les dejé el arroba de la profe. Es Sonia Cáceres, Rayar Piso Masterclass. Allí pueden separar sus cupos. y si de pronto están en el exterior y quieren ver eh, clases virtuales, también. Eh, para finalizar, les profe, voy a mostrar este, cómo lo que queda. Hicimos. Como queda el rosario. Súper lindo. Queda súper lindo. Uh -huh. Rosario muy, muy, muy, muy lindo y lo mejor, estas piedras son increíbles son muy resistentes son muy muy resistentes hermosas, o sea, es que revisan ustedes la página y van a encontrar unos diseños y pueden hacerlo a juego con la pulsera que también la profe la tiene yo la tengo acá Ajá. Este eh... es un denario, una pulsera de denario y pueden hacer las dos listo, para compras al por mayor también es por la misma página que les voy a escribir aquí rapidito y eh, para finalizar, no sé si tengan alguna pregunta. Muy lindo. Dicen que muy lindo, que está hermoso, que está bello. Si lo hacen, espero que me manden la, la fotico. Sí. Mandan la foto de, y nos de etiquetan Nosotros siempre eh, estamos súper pendientes De las etiquetas para repostearlos Para que les llegue mucha gente A sus páginas Saludos desde Perú Nos están viendo Y nada profe, muchas gracias por participar Con nosotros, por enseñarnos este Hermoso accesorio Y esperamos vernos en una próxima ocasión Voy a dejar guardado este live Y etiquetar también a la profe Chao